Y una letra le invento, un son jarocho sureño, cantado por extremeño, contado como extremeño. Y ahora sale por mi voz Esta historia tan hermosa Me la pidió el corazón Vuela como mariposa Forma parte de mi vida Discúlpeme mi osadía El corazón la sacó Pasó cantando su alma con rabia, con esperanza, por la justicia social, con gritos de libertad, por la justicia social. la tierra hijo del sol de la luna y del agua cristalina hijo del lodo y la hierba del viento y de la Un rato pasamos